Muy buenas, el día de hoy vamos a realizar el proceso de generar una actividad en la cual vamos a incorporar la herramienta Tornitin. Adicionalmente vamos a realizar el proceso de activación de la cuenta Uninorte dentro de la plataforma Tornitin y cómo podemos utilizar la herramienta Tornitin sin necesidad de pasar por la plataforma Brightspace. Para realizar este proceso, vamos a dirigirnos a el curso en el cual queramos implementar la herramienta. Posteriormente vamos a ir a la pestaña de evaluaciones. Actividades. Una vez dentro de las actividades, vamos a crear una nueva actividad. Vamos a proceder a agregar el título correspondiente a esta actividad. En este caso... Vamos a colocar eh, la calificación correspondiente para que automáticamente se enlace el centro de calificaciones. Vamos a dar las indicaciones correspondientes a esta actividad para que los estudiantes pues tengan una línea de partida, una línea base de qué es lo que deben realizar o lo que nosotros queremos que él entregue a menos que usted haya dado las indicaciones correspondientes en su clase. Procedemos a colocar las fechas de inicio y cierre de esta actividad, en este caso voy a colocar 10 de marzo hasta el 21 de marzo, indicando también la hora de apertura de la actividad y la hora de cierre. Colocada esta información, podemos desplazarnos hasta la parte inferior, hasta la pestaña evaluaciones y comentarios. En esta pestaña, vamos a ir a la parte inferior, y vemos que tenemos un indicativo que dice administrar Turnitin. Al dar clic en él, se nos va a desplegar una pestaña que nos permite pues, activar los informes de similitud de la plataforma. Realizado este clic, vamos a esperar unos, segun unos segundos que se habilite la, la cuenta. Y en este apartado ya procedemos a hacer configuraciones que dependerán mucho de lo que ustedes eh, deseen verificar al momento de realizar la comprobación por ejemplo permitir que los estudiantes vean la calificación de la similitud este es el reporte que la plataforma arroja al momento de cargar un documento eh, esta configuración la podemos dejar de esta manera podemos eh, habilitar la opción para que se genere una calificación en esta carpeta es decir en el informe que genera Turnitin. Y si queremos sincronizar de manera automática con la plataforma Brightspace. Adicionalmente, tenemos un botón que nos dice nos permite habilitar más opciones. Voy a maximizar esto un momento. Esta es una configuración adicional que podemos eh, activar si queremos que también se comprueben otras cosas. Por ejemplo, la gramática. Como recomendación... Eh, nosotros mantenemos de manera predeterminada la opción no guardar los trabajos entregados. ¿Esto a qué hace referencia? Si nosotros hacemos una actividad en la cual el estudiante envía un trabajo inicial y sobre ese trabajo le hacemos algunas correcciones, el estudiante podrá seguir enviando eh, el documento hasta que de pronto todos los comentarios sean solucionados o todas las correcciones sean realizadas. De manera contraria, si guardamos este trabajo en los depósitos de Turnitin el estudiante al enviar o realizar la segunda entrega, la plataforma, la herramienta Turnitin como tal, encontrará un nivel de coincidencia mucho mayor, pues ya el estudiante habrá enviado una primera versión del, del documento. Es por eso que recomendamos no guardar los trabajos entregados. Estas opciones pueden ser activadas por usted dependiendo de las necesidades, como le he indicado, si desea corroborar la gramática. Eh, estas son algunos de los bancos de datos con los que Tornitin realiza la verificación, por ejemplo, depósitos de trabajos de estudiantes, contenido de las eh, páginas actuales y archivadas, boletines y periódicos que se hayan emitido antes de la, del envío de este estudiante. Y en la parte de abajo tenemos el botón enviar Eso nos regresa automáticamente a la plataforma Brightspace y podemos simplemente darle guardar. Aquí debemos recordar activar la actividad y posteriormente guardar y cerrar. Y aquí tenemos nuestra actividad creada con la herramienta Torniting. Como pueden ver, Torniting habilitado. Adicionalmente a este proceso, también podemos utilizar la herramienta Tornitin sin necesidad de pasar por la plataforma RiseSpace. Esto suelen ser en casos en los que de pronto vamos a realizar la verificación o la validación de alguna tesis de maestría o doctorado. Para esto, eh, vamos a dirigirnos a la página de Tornitin.com. Como pueden ver, esta es la página es Hay un, una observación a tener en cuenta y es que para poder ingresar a esta página es necesario que en algún momento eh, hayamos creado una actividad dentro de nuestra plataforma Brightspace que tenga habilitada eh, la herramienta Tornitin. Vamos a dirigirnos a la parte superior derecha donde, al botón Iniciar sesión. Y si ya tenemos una cuenta habilitada, ya tenemos acceso, solamente vamos a colocar nuestro correo Uninorte y la contraseña. Si el caso contrario no tenemos o no recordamos cuál es el, nuestro usuario ni nuestra contraseña. Vamos a dirigirnos a la parte de abajo donde dice olvidaste tu contraseña. Aquí vamos a colocar nuestro correo Uninorte y nuestros apellidos. En algunos casos para algunos profesores funciona solo con un apellido. Recomendación colocar a ambos para que se haga la validación. Al darle siguiente, eh, la plataforma Tornitin nos enviará un correo para hacer la asignación de la contraseña eh, de nuestro usuario. Solo debemos colocar cuál es la contraseña que queremos asignar y posteriormente ya podremos ingresar a la plataforma. En caso que ya conozcamos nuestra contraseña. Solamente debemos colocarla. Y nos va a dirigir a este espacio. Como se observa del lado derecho, en este momento estos son los cursos en los que, de, por alguna razón, he creado una actividad con Turnitin. Para hacer, realizar el proceso de crear eh, o examinar una tesis, o un documento, voy a dirigirme del lado derecho al botón Agregar Clase y voy a llenar la información que me solicita la plataforma, en este caso si es una clase maestra o una clase estándar, podemos dejarlo como una clase estándar, el nombre de la clase, eh, para efectos prácticos voy a colocar Pruebas, Tesis esta puede ser el mismo nombre. Podemos llenar esta información que nos pide la, la plataforma. En este momento voy a colocar esto, el nivel. Y la fecha es opcional, la fecha en la que terminaría esta clase. Voy a darle Submit. Voy a esperar un momento. Y como pueden ver, la plataforma me ha creado el, el curso. Prueba tesis con este ID único para cada curso. Para poder re realizar la validación del documento debo ingresar al curso que he creado y agregar una asignación para que me permita cargar el documento o los documentos que quiero evaluar. Este sería el nombre de la asignación, igual que en la plataforma Brightspace pues, puedo colocar ensayo. Eh, los puntos correspondientes a esta actividad eh, la fecha de inicio y finalización igual que en la plataforma Brightspace puedo elegir o no cargar el documento y guardarlo en los bancos de datos de, de Tornitin en este momento voy a escoger no guardar y estas opciones adicionales son las mismas opciones eh, que podemos encontrar en la plataforma Brightspace depende de las necesidades que tenga cada documento que usted quiera analizar, podrá o no activar estas opciones. Al realizar esta configuración, continuamos. Y como pueden observar, ya me creó el espacio para poder cargar el documento. Del lado derecho, en más acciones, tengo eh, la opción de cargar un documento. Esto lo puedo dejar de esta manera para que no se cargue ningún estudiante. Puedo agregar eh, los datos de la persona o personas que están eh, colaborando en este documento. Voy a colocar mis datos. El nombre del artículo. o del documento, y cargar el documento, pueden ser cargado por estos tres medios, Dropbox, Google Drive o desde su computadora. Voy a dirigirme a buscar el documento. Y cargo el documento. Vamos a esperar un momento. Aquí tengo un preview del documento. Me dice cuánto pesa, las hojas que trae. Y confirmo que este es el documento que quiero examinar. Voy a volver a la vista anterior. Y este sería el proceso para evaluar un documento. Eh, en este caso ya debemos esperar que la plataforma procese el documento. Aquí nos va a arrojar el porcentaje de coincidencia que ha encontrado. Una de las preguntas frecuentes es ¿cuántos documentos puedo cargar con la licencia Campus que tenemos de la Universidad del Norte? Pueden cargar todos los documentos que consideren. De esta manera o incluso por la plataforma Brightspace. Cuando la plataforma haya finalizado el proceso de verificación, arrojará un informe con los resultados de las coincidencias que ha encontrado para ese documento.